¡Feliz año nuevo a todos! Soy delta DeltaRai y bienvenidos a los Premios Delta de 2021. Otro año más se acaba y otro año empieza, y es el momento de hacer balance de los últimos 12 meses. Hasta ahora, los Premios Delta estaban planeados para verano, pero por varias razones pensé que era mejor moverlos a enero. Esta es de hecho la tercera edición de los Premios Delta si no recuerdo mal. Y bueno, antes de empezar con la lista. Creo que sería conveniente explicar en qué consisten los premios Delta exactamente, para el que no se acuerde. Los premios Delta son básicamente un top 10 a mis juegos favoritos. Es fácil que, año a año, según rejuegas a juegos antiguos y juegas a juegos nuevos, tu lista de favoritos cambie. Al menos a mí me pasa. Por eso decidí empezar a listarlo y pensé, oye, ¿por qué no hacer esto una sección del canal? Y aquí estamos. Año a año, según juego, actualizo la lista y al final me paro a pensar. Hay juegos que suben puestos, hay juegos que bajan y hay juegos que aparecen por primera vez. También menciono, conforme voy hablando de ellos, si los juegos aparecen por primera vez, se mantienen, suben puestos o si bajan. Y todo esto se somete a ciertas reglas que son las siguientes. Primero, bueno, esto es un canal principalmente Nintendero por lo que deben ser juegos de Nintendo, ya sean First, Second o Third Party. Segundo, debo haberlos jugado. No puedo considerar un juego como uno de mis favoritos sin haberlo jugado. Además, debe de haber sido la versión de Nintendo si es que es multiconsola. Tercero, si el juego tiene varias versiones, remakes, remasters, etcétera, contará la versión que yo he jugado, a no ser que sea un port, directo, en cuyo caso contará con la versión original. En cuanto a las recopilaciones, cuentan como un único juego si son remakes o remasters, pero si son ports, contarán como el juego separado. Por último, son opiniones personales. No los califico de mejores o peores que otros. Tened esto en cuenta antes de comentar. Quizá los premios Delta anuales debieran ser a los mejores títulos del año, pero no tengo el tiempo para hacer algo así o el dinero para probarlos todos. Quizá podamos hacer algo en comunidad en un futuro. Pero para eso necesito una comunidad activa, quizás con el tiempo. Por ahora, vamos con esto. Aclarado todo, es el momento para recordaros que os suscribáis si os gusta mi contenido y si queréis esos premios como deben ser. También dejad un like, seguidme en Twitter y las típicas cosas cansinas que decimos los youtubers. Si lo haces, pararé. Quizá. Pero ahora en serio, empezamos con la lista. Empezamos la lista con Gris para Nintendo Switch, siendo sinceros es muy posible que Gris se hubiera caído de la lista si no lo hubiera vuelto a jugar en los últimos meses, pero lo he hecho, lo que le permite mantener el puesto. Sobre Gris solo puedo decir cosas buenas, la versión corta sería decir que Gris es básicamente un cuadro al óleo y un poema jugable todo en uno, todo es precioso, todo tiene un significado y nada se te dice. Es el jugador el que tiene que, mediante las pequeñas escenas y los escenarios, o las interacciones con personajes y enemigos, deducir la historia del juego. Y no voy a decir yo nada sobre esta, pero sí que quiero decir que trata de un problema del que se habla muy poco y del que haría falta hacerlo más, y además lo hace de una forma preciosa. Cuando me preguntan si considero a los videojuegos un arte, Gris es mi ejemplo principal de que sí lo son. Si podéis. Por favor, jugadlo. En el noveno puesto tenemos a Kid Icarus Uprising para 3DS, que baja dos puestos. Esto se debe básicamente a que no he jugado más en todo este tiempo y hay otros juegos que han subido puestos y otros que han entrado nuevos, por lo que no quedaba otra. Pero realmente Kid Icarus Uprising es un juego que me encanta y realmente me duele que esté tan bajo, pero sí son las cosas. Kirby Car es un juego que utiliza todas las funciones de 3DS para empezar, lo que ya lo hace genial, pero además la historia, o las historias más bien, la rejugabilidad, la música, el gameplay, el online, todo es maravilloso. Quizá donde más falles sean los controles, pero ofrece varias posibilidades si te acostumbras muy rápido. Es apto para todos, desde el jugador más casual hasta el más hardcore, gracias a la dificultad flexible que tiene, llegando a ser un gran reto incluso. Los capítulos fragmentados parecían una idea extraña originalmente porque parecía que el sistema de niveles ya era algo anticuado, pero en este caso quedó bastante bien, y el online le he echado muchísimas horas y es divertidísimo, lástima que ya no esté disponible. En mi opinión, Kid Icarus Rising se trata del mejor juego de 3DS y mi favorito de esta consola sin duda. En el puesto número 8 se coloca The Legend of Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii. Creedme que este es el puesto que más me duele de toda la lista. Siempre he dicho que Twilight Princess es mi Zelda favorito y a pesar de haber otro Zelda situado más alto en el ranking, lo mantengo, aunque pueda sonar extraño. Ya lo explicaré más adelante. Al igual que en el caso de Kid Icarus, Twilight Princess cae tanto debido al no haberlo jugado en este tiempo, pero repito que me mantengo en que Twilight Princess es mi celda favorito y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. En cuanto al juego en sí, ¿qué puedo decir? La historia me parece de las más completas y oscuras de cualquier otro Zelda, el diseño de las mazmorras me encanta y el mundo es enorme sin sentirse vacío ni difícil para moverse por él, especialmente una vez aprendas a teletransportarte. Los personajes son muy memorables también, los jefes emocionantes, los objetos muy divertidos de usar. En serio, para mí es el Zelda definitivo. Y si Nintendo decide volver a la ruta de los Zeldas 3D clásicos, espero que se parezcan en algo a Twilight Princess. Solo entonces cabe la posibilidad de que sea desbancado como mi Zelda favorito. En el séptimo puesto, Super Mario 64 para, pues, Nintendo 64. Uno de los juegos de mi infancia y que en general ha sido muy importante para la industria, solo por eso se merece subir un puesto como ha hecho. Este pasado año lo he vuelto a jugar gracias al 3D All Stars y volver a completarlo al 100% me hizo volver a sentirme como un niño. Esa es la razón principal por la que ha subido puestos. Super Mario 64 se trató del salto al 3D de Mario y por consiguiente del género de plataformas, influyendo de forma directa e indirecta en el desarrollo de cientos de juegos tanto en aquellos años como muchos años más tarde. El objetivo ya no era llegar al final de nivel, sino recoger estrellas de poder para lograr acceder a las distintas salas del castillo de Peach y así rescatarla de las garras de Bowser una vez más. Es mejorable, muy mejorable, eso es innegable. Pero incluso a día de hoy y con sus defectos, ya sean gráficos o técnicos, sigue siendo un juego muy influyente, el juego que me lo hacía pasar muy bien de niño, y en definitiva, un gran juego que todo el mundo debería jugar alguna vez. Sin más, Super Mario 64 es, en resumen, historia de los videojuegos. Rozando la media tabla en el Top 6, tenemos a Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch Voy a ser sincero con vosotros, yo mismo me he sorprendido por este puesto Juraría que estaba más alto, pero no Este puesto es justo para New Horizons Bajando dos puestos con respecto al año anterior Y es curioso, si este vídeo se hubiera subido en verano Quizá estaría incluso más bajo en el ranking si es que hubiera entrado Pero hace unos meses recibimos una actualización enorme Y la verdad es que se ha notado es cierto que pasado un tiempo la emoción se redujo, pero mira, desde el día en que he tenido este juego, he jugado al menos un poquito todos los días. La única excepción siendo cuando no he podido por cualquier motivo, pero es que ahora hago muchísimo más que antes, limitándome a recoger los fósiles diarios y poco más al principio, y ahora hago muchísimas más cosas. La actualización ha reactivado mi emoción por este juego y seguramente seguirá siendo así por varios años y si ha bajado puestos es solamente porque la competencia por arriba es brutal, como veréis muy pronto. Resumiendo que ahora hay muchísimas más cosas que hacer, en su momento llegué a decir que si bien me parecía mejor que New Leaf, también pensaba que le faltaban muchas cosas. A día de hoy New Horizons es mucho mejor que New Leaf y eso es un hecho y eso que no he jugado al DLC. Entramos en el top 5, en la mitad del ranking, y este puesto lo ocupa Xenoblade Chronicles Definitive Edition para Nintendo Switch, que debuta en el ranking. Me pillé Xenoblade en el Black Friday de 2020 y no lo terminé hasta el verano de este año, pero básicamente porque no podía jugar demasiado, además de que es un juego tremendamente largo, algo que la verdad aprecio. Xenoblade puede ser difícil pero siempre es justo, siempre vas a poder seguir adelante y si realmente te cuesta el juego lo ve y te da la opción de ponerlo más fácil, algo de agradecer también. Los combates pueden ser tremendamente divertidos, los personajes son increíbles, la música es impresionante y siempre hay algo que hacer, siempre, quizá porque tiene muchísimas misiones principales y muchísimas más secundarias que merecen la pena completar, el mundo es Enorme, con mayúsculas, y tiene muchísimo que explorar y te anima a hacerlo Además es precioso, vaya, es que he visto paisajes durante bastante tiempo Y qué decir de la historia, es impresionante Además esta versión en concreto incluye una historia adicional, Futuros Conectados Que si bien no me pareció tan disfrutable, es un añadido muy muy bueno Jugar al Xenoblade es una experiencia única y todo amante de los RPG debería probarlo para mí, un 10 de 10. Y si está en el quinto puesto, es porque los siguientes puestos son un 11, o más. Si nunca hubiera jugado los próximos juegos, Xenoblade sería mi juego favorito, y por mucho. Llegamos al cuarto puesto, que le pertenece a The Legend of Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch, subiendo unos nada despreciables dos puestos. Vale, dejadme explicarme. Me mantengo en que Twilight Princess es mi Zelda favorito, pero cuando existe una franquicia es importante separar conceptos. Un juego de Mario, por ejemplo, puede ser un muy buen Mario, pero un mal juego y viceversa. Cuando salió Spirit Tracks vi muchísimos comentarios diciendo que como juego era bueno, pero que era un muy mal Zelda. Algo así ocurre con Breath of the Wild, no es un mal Zelda, pero realmente no parece un Zelda. Ya hablé en otro vídeo de cómo puede ser considerado un spin-off. Dicho esto, Twilight Princess es mucho mejor como Zelda al uso, pero como juego de forma general, Breath of the Wild es muchísimo mejor. He vuelto a jugarlo con la excusa de grabar imágenes para varios vídeos y he acabado enganchado otra vez. Por todo esto, Breath of the Wild ha subido dos puestos, rozando el top 3. Pocos juegos he jugado que me hagan sentir tan libre como Breath of the Wild, donde pueda hacer casi cualquier cosa en cualquier momento. La ambientación es increíble, el mundo es de los más grandes que he visitado, en esta vista quizás solo sea superado por Xenoblade, pero Xenoblade no es un mundo abierto, este sí lo es. Lo he dicho ya bastantes veces, pero siguiendo mi sistema de exploración, al que les dediqué un vídeo por cierto, he encontrado mil cosas que nunca había visto. Incluso después de dos años jugándolo, y sigue pasando, y seguramente siga pasando. Al igual que Super Mario 64, Breath of the Wild se ha convertido en influencia, y no porque haya inventado el mundo abierto, por supuesto que no, pero sí que hizo que ese sistema repuntase en popularidad, haciendo que muchos juegos opten por un sistema similar, incluso en estilo. La calidad de Breath of the Wild es innegable. Y así entramos en el top 3, en el bronce. Al igual que el año pasado, el bronce pertenece a Super Smash Bros. y Ultimate. Una vez más me toca repetir lo que Super Smash Bros. significa para mí, y en consecuencia lo que significa Ultimate. Como amante de Nintendo, Super Smash Bros. es una fantasía, y cada entrega lo ha sido cada vez más. Llegamos a Ultimate, y esto ya es un sueño, un sueño hecho realidad. Ya ni siquiera como amante de Nintendo sino como de los videojuegos en general Con personajes como Joker, Sora o Steve Como siempre he dicho Super Smash Bros Ultimate es una carta de amor hacia Nintendo y los videojuegos Y solamente que exista ya es increíble Pero si además añadimos que es un videojuego de lucha tan divertido Con una selección musical tan exquisita Y unos escenarios tan bonitos como detallados Pues queda un juego único una experiencia irrepetible y que ha puesto la guinda recientemente gracias al segundo Fighter's Pass, tal cual, y quizás lo peor sea el online, por muchos motivos, mejor no entremos ahí. La plata es para Hollow Knight, también para Nintendo Switch, y también manteniendo el puesto, pero por muy poquito rozando el oro. Hollow Knight es uno de los juegos que más me han marcado en toda mi vida y sin duda el mejor indie y el mejor metroidvania, en mi opinión. Hay tantísimo que explorar y sin embargo el juego apenas te dice a dónde ir, salvo en alguna que otra ocasión. Es fácil perderse al principio si nunca has jugado, pero pronto te aprendes el mundo, aprendes a moverte y aprendes a combatir. Y es ahí donde Hollow Knight te atrapa. No conozco a nadie, literalmente, que no le haya encantado Hollow Knight después de llegar a la segunda zona. A nadie. Los jefes de Hollow Knight son los más divertidos contra los que he combatido, la mayoría al menos. La música también es increíble y te mete de lleno en su mundo. Los personajes, todos ellos, están muy bien escritos y depende de lo que hagas cambian o les pasan cosas. Además la versión de Switch, y bueno, supongo que otras tantas, viene con todo el DLC de serie lo que significa más jefes, más frustración lo he completado mil veces y mil veces más lo voy a hacer y estoy esperando Silkson con ganas pero no parece que vaya a llegar nunca a este paso Antes del oro, como siempre, vamos con las menciones honoríficas Y por último, el oro va para nada más y nada menos que Super Mario Galaxy para Wii. Super Mario Galaxy repite el primer puesto una vez más, pero en serio, no veo cómo cualquier juego pueda llegar a superar a este. La primera vez que lo jugué fue una maravilla, la segunda también, la tercera y la cuarta, la quinta. La última vez lo jugué gracias a 3D All Stars. Tenerlo en Switch junto a otro juego tan importante para mí como lo es Super Mario 64 es una delicia. Y volver a completarlo, también al 100%, también me hizo sentirme como un chaval. Si Xenoblade me parece un 10 y Hollow Knight me parece lo más cercano a la perfección en un juego, Super Mario Galaxy es esa perfección, aunque haya encontrado fallos que no vi en su momento. A veces hay cosas más importantes que el que un juego sea literalmente perfecto. Es escuchar un poco de cualquier melodía del juego para hacerme querer jugarlo en entero otra vez, o ver un pequeño clip. Este juego para mí es la definición de nostalgia, y si tuviera que escoger poder jugar a cualquier otro juego salvo a este durante el resto de mi vida, o jugar solo a Super Mario Galaxy, lo tendría claro, y no estoy exagerando, voy completamente en serio. Así de importante es Super Mario Galaxy para mí. Años anteriores Super Mario Galaxy 2 también aparece aquí, este año he decidido cortarlo porque, aunque siendo objetivos me parece mejor en casi todos los aspectos, el impacto no fue el mismo. Y eso es todo amigos, así concluye un año más los premios Delta. Este año ha sido especialmente difícil y es muy posible que si esto sigue así, el próximo año sea aún más difícil. Tengo miedo. Me encantaría saber cuáles son vuestros juegos favoritos, así que no os cortéis y dejadlo en los comentarios. Y ya que estamos, suscribíos y dejad un like, compartidlo con vuestros amigos. Vamos a por esos premios de verdad. Y en Twitter comento de vez en cuando sobre algunas cosas y voy diciendo el estado de mis vídeos, así que seguidme ahí también. Podréis ver el enlace en la descripción y en Mil Sitios más. Por ahora creo que eso es todo, así que voy a dejarlo por aquí. Muchas gracias por todo, nos vemos muy pronto y espero que paséis un gran 2022. Nos vemos.